Así lo denunció el dirigente deportivo Jaco Casado, quien además dijo que fueron excluidos de los Juegos Nacionales que se efectuarán este año en la provincia de Hermanas Mirabal. Pero el señor ministro de deportes, a una comisión que fuimos a Santo Domingo acompañado de las autoridades hace unos meses, están todas paralizadas y la que se está haciendo algo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 el único play municipal que tiene este municipio, a la redundancia, debiera ser la tacita de oro de este municipio. Pero lamentablemente las autoridades han entendido que la inversión solamente debe hacerse en un municipio de la provincia, el común cabecera, y que el municipio de Tenares no cuenta en el presupuesto para los Juegos Nacionales. El play de fútbol todavía no se le ha hecho una sola inversión, un solo centavo se le ha invertido al play de fútbol, donde se supone que se va a jugar softball en Juegos Nacionales. Mientras que Fernando Tiburcio, presidente de la Unión Deportiva de la provincia Hermanas Mirabal, aseguró que las obras solicitadas para Tenares serán construidas a pesar que muchas de estas no se vayan a utilizar en los Juegos Nacionales. No, al contrario, si tú ves todos los reclamos están hechos a través de mí, como unión deportiva de la provincia porque soy presidente también soy subdirector de lo que es la parte técnica de los juegos deportivos nacionales hemos estado peleando las obras que no van a ser parte de los que se va a usar en los juegos pero que fueron prometidas por el ministro para los dos municipios ahora mismo Villatapia se está trabajando viento en popa donde está más atrasado es en Are porque la parte de la cancha municipal, que era uno de los reclamos para los deportes de combate, no va a ser usado. Pero si pasa ahora mismo por el Polideportivo de Tenares, va a ver que fue eh, remozado y ahora se levantó lo que es la parte del tabloncillo para reparar. Es decir, que se está trabajando en los tres municipios. INTD, su noticiero regional, Robinson Blanco.